como pan Como eh, eh, eh, eh, eh, eh. quieres que te diga la verdad de esto Como quieres que entienda lo nuestro Si, sí, hace tiempo te dije que lo detesto Aceptaste y quedaste que esto no era un juego perdón por enrollarte en mis problemas El tiempo no sonrió, nos puso varios dilemas En esto, que no era un buen tiempo para lo nuestro Y textos, yo no era lo que sobra de esto Esto no me he dejado, mira eso, 10 a.m m o temprano y ya regresa Vuelvo pienso ya en mi cama Esto es un final feliz, un infeliz final Que alguien me responda porque juro que no puedo más La culpa me tomé por yo estoy empezando a dudar De todo lo que soy También de lo que sería De todo lo que me hizo fuerte Mamá, regrese Hoy me siento raro Lo siento, no fue mi culpa Todo esto lastima Debo aceptar que me asusta Siento que mi tiempo Se termina poco a poco Y debo de aceptar Que esto a mí me tiene loco Pasaron los años para yo fue bueno, ahora todo me tuerce Como en agonía, siento perder en mi vida Acabo de nacer, vaya a ironía En no esto de love, siento que yo estoy en off Y en la vida misma, siento que ya no estoy Como cualquier tipo que se queda sin razón Me quedé sin nada cuando me dijiste adiós No, no, no, no